La brisa, qué tanto puede afectar en el juego, ya que por esto la bola coge un poquito más. Lo que hay es mantener la bola bajita, tú sabes que uno tiene que mantener su bola bajita siempre para que, para que los bateadores puedan sacar de paso y uno pueda hacer su trabajo. Pues, ¿Cómo es? Eh, ¿Conoces a alguien de la INO venezolano? ¿Ha jugado contra alguien ellos? ¿Sabe, sabe, sabe quién, es, quién es quién, cómo picharle? ¿Alguna cosa? El... No sé exactamente, solo conozco a, al queche que jugamos juntos en los dojos, en AAA pero voy a tratar de hacer mi picheo, ¿entiendes? Uno tiene que tratar de hacer su picheo y mantener la bola bajita y las cosas no van a salir bien a uno con el adelante. ¿Cuál es tu repertorio? Reta, slide, cambio y otra cosita extra por ahí, <risa> que hay, tenerlo guardado. ¿Cómo ves el ánimo de los muchachos para este partido? No, el ánimo está bien, el ánimo no está bien, lo que hay es seguir jugando la pelota como nosotros sabemos jugar, alegre y, y las cosas no van a salir bien. ¿Cómo sí. tratar de no ser sobreagresivo, de no Estar más ansioso cuando se juega en la sede, contra el equipo sede. ¿Cómo, cómo, cómo es el trabajo mientras que hay que hacer para el abridor no no ponerse más ansioso y tratar de hacer las cosas mucho mejores para para no cometer errores? ¿Cómo, cómo, cómo manejar esa presión? Tú sabes que ya yo he jugado muchas pelotas y y he estado en, en esa situación varias veces y en México el año pasado tuve en esa situación, tiré el último partido en la Serie de Caribe. Uno es lo que no tiene que tratar de hacer más de lo que uno sabe hacer, uno es lo que tiene que hacer su trabajo y, y hacer lo picheo que uno tenga que hacer. El, eh, Alfredo, estamos conversando ahorita con Emilio y una de las preguntas que le hacía Alfredo a Emilio es ¿qué cree, qué cree él que está incidiendo en el hecho de que las fi, la figuras que de los equipos que no suceden, las figuras de grandes ligas, pues, está viniendo cada vez menos para hacer el Caribe. ¿Y qué propuestas crees tú que se pudieran hacer para mejorar ese tipo de cosas? Eso, eso, eso ahora mismo yo no te puedo decir porque no sé exactamente, no estoy en ese.. no, no estoy, no, no sé exactamente qué decirte sobre eso. Gracias. Gracias, Alberto.